It can. En nombre de la Universidad Francisco Marroquín, les damos la más cordial bienvenida a nuestro segundo día de la onceava Semana de Preservación de Libros y Documentos. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de ayer y bienvenidos a los que se están uniendo el día de hoy. Los invitamos a que visiten la exhibición virtual de póster que se encuentran en la página de la biblioteca en la sección del evento de la Semana de Preservación. Vayan a encontrar proyectos muy interesantes, que han sido compartidos de profesionales de Perú, Argentina, México y Costa Rica. Para iniciar el día de hoy, tenemos el honor de darle la bienvenida a Mar María Dolores Díaz de Miranda, directora del taller laboratorio de restauración de documento gráfico en la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, España, monja me benedictina, doctora en conservación y restauración, Máster en Dirección de Proyectos de Conservación-Restauración, Colecciones y Conjuntos Patrimoniales. Licenciada en Medicina y Cirugía. Diplomada en Ciencias de la Religión. Actualmente es directora del Taller Laboratorio de Restauración de Documento Gráfico de la Fundación Casa Ducal de Medici Medinacel. Anteriormente, directora respectivamente de los talleres de restauración del Real Monasterio de San Pedro de las Pueyas, en Barcelona, España, del 2003 al 2018, y del Monasterio de San Pelayo de Oviedo, España, de 1989 a 1998. Miembro fundador y de la Junta Directiva de la Asociación Hispánica de Historiadores del Papel, representante del Centro Europeo de Investigación de Libros y Conservación y Restauración de Papel para España. Profesora invitada en la Universidad Antonio Gaudí y Ramón Llull, en cursos de posgrado sobre gestión y conservación del patrimonio cultural eclesiástico y de la Universidad de Barcelona, en el Máster de Bibliotecas y Colecciones Patrimoniales de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación. Coautora de El papel de los archivos. Ha escrito unos 80 artículos sobre restauración del documento gráfico y del estudio del papel. María Dolores nos compartirá sobre la utilización de sistemas mecanizados en algunos procesos de la restauración del documento gráfico, Dos casos prácticos. Le damos la más cordial bienvenida a María Dolores. En primer lugar, yo quisiera felicitar y agradecer a la biblioteca de esta universidad, Francisco Marroquín de Guatemala, la organización y la invitación a participar en estas jornadas. Y un agradecimiento explícito a su directora, Jacqueline de León, y a esos rostros amables, cercanos y cuidadosos eh, del último detalle eh, con quienes me he comunicado para preparar esta intervención. Me refiero a Marisol Zuniga y a Sofía Rosell. La mayoría de los que estamos aquí eh, somos conscientes del valor de nuestro patrimonio y también de los escasos o inexistentes recursos con los que contamos. En un momento tan duro como este de, de pandemia, un buen antídoto es el tesón, el esfuerzo, la ilusión, esa capacidad humana de, de transformar la, la adversidad. Actitudes positivas que he encontrado en muchos compañeros, en muchos colegas y especialmente en ustedes eh, los que forman eh, el, el, el, Hispanoamérica. Desde aquí, eh, pues mi respeto y admiración a cada uno de ustedes. No esperen que, que les vaya a hablar pues eh, escátedra, simplemente porque mi saber es limitado. Saber limitado y experiencia de bastantes años es lo que voy a compartir con ustedes y desde luego eh, cualquier comentario, sugerencia eh, o corrección a, a la información que les, que les daré, eh, les estaré muy agradecida. El tema para esta conferencia mmm, que se me ha pedido me ha sorprendido. La reintegración mecánica en el campo de la restauración del documento gráfico en estos últimos decenios está en un segundo plano, tanto en lo referido a la producción científica como a ser un tema en encuentros profesionales. Aunque, por ejemplo, en España todos los grandes centros de restauración de libro y papel eh, disponen de una reintegradora mecánica, de una o más, y eh, trabaja, no, o sea, la utiliza. Esto a mí me da pie pues, para hacer una breve reflexión que nos valga de frontispicio al tema de estas jornadas. ¿Qué es mejor? ¿Conservar, preservar o restaurar? El cambio de la estimativa de los gustos, de modas, de tendencias ideológicas o políticas o religiosas son algunos de los motivos por los que determinadas creaciones humanas, como un libro, un edificio, un cuadro, por citar alguno de ellos, se relegan al olvido, se destruyen o se modifican o adaptan. A modo ilustrativo, por ejemplo, recordemos la destrucción y el, el vandalismo y el robo que desde el año 2014 a, en manos de la banda terrorista Estado Islámico, eh, se perpetró contra el patrimonio cultural de Irak, Siria y Libia. El valor eh, cultural de un objeto varía con el tiempo. Incluso el proceso de degradación de una obra hay artistas que lo contemplan como un propio componente de, esta, de, de su obra creadora. Esto está sucediendo en el arte moderno. Mi propósito eh, no es eh, tratar este tema porque, porque se, se extralimita ¿no? a, al título de mi conferencia. Yo les voy a hablar de la reintegradora mecánica. Y no tengo intenciones, desde luego, de convencerles que es el mejor sistema de restauración. Lo que deseo es darles unas herramientas que les ayuden a crear sus propios criterios y no estén a expensas de lo que diga el último restaurador o en la tendencia vigente del momento. Dividiré esta conferencia en tres apartados. El primero, una contextualización histórica. En la toma de decisiones creo que es necesario... Eh, contar con una perspectiva histórica de la restauración que nos ayuda a saber de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. En segundo lugar, les hablaré de la reintegradora mecánica, eh, qué es y cómo funciona. Y finalmente, por último, les mostraré unos casos prácticos. En cuanto a la a la contextualización histórica, nosotros podemos dividir lo que es la historia de la restauración en dos grandes periodos. Un primer periodo, que es el denominado periodo artesanal, eh, de manualidad artesanal, comprendido desde la antigüedad hasta inicios del siglo XX. Y es considerado como un periodo precientífico o artesanal ya que las intervenciones carecen de una base eh, teórica o metodológica preestablecida. Simplemente intentan favorecer la, la eh, conservación y la transmisión de las obras a través del tiempo. Frecuentemente, además eh, del propósito de, de, de reparar los daños y el deterioro de la obra, está la de actualizarla es decir, adaptarla a los gustos estéticos del momento. En la antigüedad sabemos, eh, por ejemplo, que eh, para la elaboración del papiro tenían en cuenta el periodo estacional en que se cortaba, esto, la edad de la planta, eh, la parte de la propia planta de la que sacaban las tiras, o, por ejemplo, eh, para fabricar las tablillas de bambú, los chinos empleaban las plantas frescas que secaban al fuego eh, lento, facilitando la formación de ciertos alquitranes que eh, contenían propiedades eh, xilófagas. Sobre estas medidas para prevenir ataques eh, de plagas bibliófagas, tenemos ya en las grandes culturas Mesopotamia, Babilonia, Egipto y Roma, como eh, introducían los documentos en cajas de madera que pudieran tener propiedades repelentes, como el logal, del ciprés, y además eh, introducían, las impregnaban pues, de sustancias insecticidas como el aceite de cedro, algo que todavía estamos utilizando actualmente. Los árabes, con esta finalidad, pues aportaron nuevas plantas como son el derris y el pelitre, que Recordemos la, las piretrinas con las que todavía eh, estamos fumigando en la actualidad. También cuando las, las copias eh, estaban en mal estado, pues hacían una copia, ¿no? que es las llamadas esto, copias escaducitatis. Y en la imagen, aquí van a ver pues eh, simplemente algunas intervenciones como la reutilización de material de, de cubiertas, una encuadernación, eh, las reencuadernaciones… Cuando había roturas de papel, se adherían nuevos papeles, como ven ustedes aquí, o aquí mismo están viendo que además reintegraban, volvían a escribir el texto perdido. Y en este caso son pergaminos desgarrados que los cosían. En los siglos dieciséis, diecisiete, dieciocho se van a crear grandes bibliotecas y archivos, y ahí van a tener en cuenta para su ubicación lo que son las directrices vitruvianas. Eh, en cuanto a la orientación del edificio, también eh, van a, a tener en cuenta, eh, es decir, la redacción de instrucciones y reglamentos eh, para su mejor funcionamiento, seguridad frente a robo, incendios, limpiezas, eh, la vigilancia de, y el cambio de, de, de encuadraciones cuando estaban en mal estado o la reproducción eh, de textos deteriorados. Encontramos también lo que serán tes, eh, formularios recetarios para eh, revivar pues, las tintas o blanquear los papeles. Estos recetarios, eh, como los que están viendo imágenes, uno de ellos que tuvo mucha difusión, escrito por un, eh, un, un médico esto alquimista de italiano, es el que tiene por título de Secretis Libris Septem. Eh, y aquí, por ejemplo, una uno de las indicaciones que da es que se saquen los libros al rocío durante, bueno, las hojas de papel amarillentas al rocío durante varios días, no hasta que recobren el papel. Otro de ellos ya en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, pues es el del el francés Vicoz, eh, y ahí ya está hablando del de un blancamiento solar, es decir, a, no solamente eh, por la mañana en el rocío, sino bajo las radiaciones de la, de la luz solar. Otro que tuvo eh, muchas difusión, sobre todo en España, ya eh, adentrados en el siglo XIX, es los 1200 secretos de eh, Roquillo. Por cierto, si... Uno ve las indicaciones que da referidos a cómo blanquear el papel, pues acabas entendiendo que evidentemente el papel se blanqueaba porque te indica, le indica que lo metan en baños de agua caliente durante repetidamente y además con productos blanqueantes. Junto, bueno, en el siglo XIX, junto a, a estos recetarios, van a aparecer las primeras formulaciones teóricas sobre la restauración y se producen importantes avances eh, técnicos en la conservación-restauración. Hay dos grandes eh, corrientes de pensamiento que van a influir en todos los ámbitos eh, culturales. Es la denominada eh, restauración estilística, propuesta por eh, Eugène violet leduc eh, para mm, que nos indicaba, ¿no? Que para restaurar un edificio en palabras suyas no era, eh, no es, restaurar no es mantenerlo, repararlo o rehacerlo. Es restituirlo a un estado completo que quizá nuña nunca haya existido. La antítesis a esta teoría es la doctrina que plantea el londinense eh, Ruskin, creador de la llamada teoría romántica y es partidario de la autenticidad histórica de los monumentos, ensaltando la belleza de la pérdida y de recuerdo, prefiriendo la ruina a cualquier tipo de intervención que lo modifique, lo cual se acaba traduciendo por la no intervención. Y esto también eh, está todavía vigente en la actualidad, hay, hay toda una corriente que tiende a, en los documentos que se llaman mal estado, dejarlos tal cual están. En este siglo, la restauración del documento gráfico va a mantener un carácter, sigue manteniendo ese carácter artesanal de la tampa anterior. Y a ello se van a añadir pues, nuevos productos que se están ensayando de una forma empírica y individualista. El estudio de la, la, la, la práctica de la restauración está ligada especialmente al coleccionismo cuyo interés no es un interés de tipo histórico, sino simplemente revalorizar el material de un objeto en mal estado. De aquí que la tendencia sea una tendencia de tipo estilístico, que permita revalorizar el valor de la obra, para además unos una clientela preferentemente eh, pues perteneciente a una burguesía emergente. Las técnicas de conservación y restauración tienen un importante eh, desarrollo ya desde finales del siglo XVIII, como hemos visto, ya del siglo XVIII y a lo largo del XIX, como hemos estado viendo. Y es debido a la introducción de productos químicos en los tratamientos y a la aparición de una incipiente literatura eh, científica en la materia. Entre las obras que destacaríamos, por ejemplo, tenemos la de Murray, eh, que él ya va a alertar eh, sobre los procedimientos químicos que se están utilizando en la fabricación de las pastas papeleras, que al final acaban con la destrucción y la degradación del propio papel. Esto ya será una idea incipiente de lo que después, unos años posterior, va a dar lugar a todas eh, las, las teorías de la acidez del papel. De, de Alfred Bonadot, eh, en él encontramos el primer manual eh, específico de restauración de libros y documentos, donde va a incluir distintas recetas sobre lavado y blancamiento de libros. Después, 12 años después escribe una segunda obra, eh, obra que completa esta primera y en la que está combinando esta aplicación de sustancias químicas con eh, bueno, los métodos artesanales. A finales del de siglo XIX, en 1800, tenemos una obra que, que es una delicia, da gusto, es muy entretenido leerla, es la de Williams Blandes, del de escocés él. Eh, y mmm, que se ha de considerar como uno de los primeros eh, tratados sobre la, eh, los problemas de conservación del patrimonio documental. Por ejemplo, él habla del fuego, eh, del polvo, de la intolerancia, eh, del abandono, incluso del peligro de los libreros recortando hojas, eh, quitando partes dañadas, re, eh, reencuadernando, etcétera. Entramos ya en, en, en el periodo que llamaríamos ya desde finales del siglo XIX al, al periodo que consideramos científico eh, y es el que, bueno, en el que estamos en la actualidad. En este periodo, eh, bueno, hay, podemos eh, proponer, agruparlo en tres grandes etapas como están viendo en la imagen. En la primera de ellas, desde 1898 hasta eh, 1930, destacaremos tres grandes, eh, perdón, cuatro grandes acontecimientos. La llamada eh, la Conferencia Internacional de Sangal, eh, eh, eh, eh, los trabajos y las conclusiones eh, que se tienen en esta conferencia van a marcar un hito en la restauración de los libros y los documentos como disciplina moderna. Eh, se celebra en, el, en la Abadía suiza de Sangal, es el, es, lo promueve el prefecto de la Biblioteca Apostólica Romana y va a plantear un enfoque eh, científico a la hora de buscar las causas del deterioro y también la eficacia de los tratamientos eh, para, eh, para este deterioro. Otro de los eh, hechos importantes eh, de este periodo es la Primera Guerra Mundial. El, la cantidad, eh, la inmensa cantidad de documentación que se va a apilar eh, en, en unas condiciones eh, pésimas de conservación va a abrir unas líneas de investigación. Para cómo tratarla, cómo conservarla, y por ejemplo, en Italia pues, se comienzan a utilizar eh, prácticas de eh, fumigación con, con gases tóxicos en los fondos bibliotecarios. Otro aspecto es el que ya eh, anticipaban ¿no? los estudios de Munray, que es el tema de eh, bueno encontrarte eh, que los papeles especialmente los eh, papeles de, utilizados en los rotativos pues eh, se autodestruyen en poco tiempo eh, prácticamente desde todos los papeles bueno la mayoría de los papeles fabricados entre 1850 1950, 1950 70 setenta eh, son papeles cuyas pastas eh, son unas pastas esto, madereras de baja calidad y eh, con una serie de productos químicos eh, que tienden a la autodestrucción del papel. Estamos hablando pues, de, la, de, esa, de la teoría de la acidez eh, planteada por Barron. Nos encontramos sobre los años eh, 50 del siglo pasado. Y eh, también indicaríamos la fundación de la creación del Instituto de Patología del Libro, como es el primer centro especializado en la conservación de libros y documentos eh, y que va, eh, va a ser, a, va a ser mm, piloto, ¿no? Eh, se van a ir a partir de esta fecha creando otros centros eh, de similares características en otros países. En la práctica... Este cientifismo eh, se combinó con el concepto eh, de una restauración estilística, ¿no? con el concepto de la restauración estilística. En cuanto a las, eh, bueno, en, esta, en, el segunda, en la segunda etapa de este periodo, que iría hasta los años 60, se van a formular dos grandes teorías de la restauración. No voy a, a detenerlo en ella, simplemente mencionarlas, que es la restauración científica promovida por el teórico eh, esto, Camilo Boito y que va a ser eh, sobre la que se va a construir la, carta, la famosa Carta de Atenas del año 1931. Para Boito, restaurar significa conservar. No rehacer, eh, no rehacer como se planteaba en la restauración estilística. Y la segunda eh, gran esto, teoría es la de la restauración crítica o filológica eh, reflejada por las ideas de Cesarea Brandi. Sus planteamientos en realidad van a llegar a, a tomar naturaleza de ley en la en, en Italia y es lo que va a inspirar la famosa Carta del Restauro de 1972. Para Brandi la restauración de la obra ha de contemplar la por una parte el aspecto físico y por otra la doble dimensión estético-histórica eh, que se ha de transmitir a las generaciones venideras. Tenemos también la Segunda Guerra Mundial, como de los acontecimientos importantes de este periodo, con todo lo que va a suponer de destrucción del patrimonio y también la creación de unas legislaciones para prevenirlo, para prevenirlo, para protegerlo en todos los países. Y eh, por último, eh, las inundaciones de Florencia, eh, de Florencia en el año 66 pues van a abrir ante, ante esta catástrofe, ¿no? eh, van a participar, colaborar distintas naciones, especialistas y ahí se abre una gran vía de cooperación internacional. En la década de los 70, eh, pues se van a completar las, eh, la definición de conservación y restauración con las aportaciones de Barbieri. Para quien el documento y el libro es más que una fuente de información textual, lo considera como un objeto polivalente de cultura, que contiene una serie de valores que se han de, eh, de preservar, ¿no? como por ejemplo la encuadernación. Y esto eh, lo tenemos muy latente en los actuales eh, planteamientos de, de, de restauración de, actuales del libro. Y ahí está sonando todo el tema del de concepto de la arqueología del libro. Eh, se ha de eh, hacer un estudio analítico de la obra, se ha de estabilizar esta obra y simplemente eh, recuperar ¿no? eh, eh, los elementos eh, que estén deteriorados. En la década de los 80, eh, desde luego toma eh, carta de ciudadanía la conservación preventiva. Aparecen distintas eh, pautas eh, y, desde luego, normativas metodológicas eh, de actuación dentro, desde luego, de un marco eh, dialéctico de cooperación y legislación y normativas internacionales. Pero, eh, bueno, ya habiendo hecho este, este rápido recorrido, yo tengo que, que, que, que subrayar que en lo referido a la restauración eh, documental, esta disciplina eh, tal como la conocemos ahora, pues no comienza hasta la década de los 60. Las distintas formulaciones eh, de planteamientos de conservación, preservación, eh, están referidas a, pues, sobre todo a, a la restauración arquitectónica. Y curiosamente, ¿no? a pesar de que hay diversas cartas del restauro, hasta, la, hasta el año 1967, hasta la carta del restauro no vamos a encontrar unos apartados específicos que hablen de los libros y eh, de los documentos. Aquí es de archivo, ahí tienen los dos apartados que hablan sobre el mismo. Actualmente, ¿no? en estas últimas décadas, eh, los temas que, que nos preocupan a los restauradores del documento gráfico. Por una parte está el tema de la eh, desacidificación, de la cual ya les he hablado, eh, y eh, sobre todo mmm, a principios de, de, de los 80 empieza a, a hablarse de eso el, el terror ácido. Eh, hay distintos tratamientos y sobre todo pues, eh, tratamientos con básicamente con productos eh, alcalinos, ¿no? hidróxido cálcico, eh, propionato de calcio, etcétera. Eh, como es tan ingente el volumen de documentación afectada, pues lógicamente se plantea la desacidificación en, en, en masa. Esto, y ahí empieza a haber los primeros eh, tratamientos eh, bueno, que, que, que intentan eh, abarcar, pues resolver el problema de la desertificación de cantidades masivas de libros. Tienen un gran empuje, bueno, nacen ¿no? Y en los Estados Unidos, esto eh, a mediados de los 90, no obstante, en los Estados Unidos, esto, bueno, eh, pues, eh, perdón, a, a, sí, a mediados de los 90, aunque empiezan los Estados Unidos, eh, son apoyados eh, con... Eh, con cantidades bueno, eh, económicas considerables para estudio, investigación, etcétera pues son los mismos Estados Unidos, la librería del Congreso, que se da cuenta que el gran producto que estaban utilizando, que es el dietil de zinc, es ineficaz. Eh, estos tratamientos en masa llegan eh, también a Europa y a distintos eh, países ¿no? de, de todos los continentes. Paralelo a esto, lógicamente, es decir, ante el problema de la destrucción de la documentación, pues eh, ya en, en la reunión de Viena de 1986, eh, en la reunión de, de, de las grandes bibliotecas eh, europeas, eh, ya se toma la determinación de eh, realizar reproducciones. Y ahí aparece la, la microfilmación y ahora eh, la digitalización. Ayer mismo, en la jornada eh, de exposición de, de esta semana, ¿no? eh, pues hablaba de la digitalización que está teniendo lugar en, en su país, en Guatemala. Otro de los temas eh, que surge paralelo es, es decir, al, al tema de la acidez, Barron propone un tratamiento de esa acidez, pero como los papeles son tan transfágiles, hay que consolidarlos. Y hablamos de la laminación. La laminación, eh, por una parte tenemos el instrumento que se utiliza para laminar y tendríamos la laminadora de rodillo, que es la de Barron, aquí abajo la tienen. Veo si mi puntero funciona. Bien, y son dos planchas calientes, se mete el documento, bajan las planchas calientes. Esas planchas calientes están en una especie, son de, es una especie de bocadillo en donde dentro está eh, el, el documento en papel y sobre él un material, un tisú termofundible y se adhiere. Una de las grandes eh, pegas que se le pone a, a este tipo de planchas es la presión que se hace con el documento. Pues ya eh, al final es casi también por los años 90 aparece lo que es la laminación de vacío, que no son dos planchas que van a oprimir el documento entre ellas, sino por medio de vacío se va a llevar el documento a esa superficie caliente. La librería del Congreso va a descubrir que grandes laminaciones, una gran cantidad ingente de laminaciones que estuvo haciendo con el, el acetato de celulosa, es decir, eh, tenemos por una parte el documento, que le adherimos a ese documento un, un tisu y eh, el adhesivo. Bueno, pues hay distintos tipos de adhesivos. El acetato de celulosa fue el que primitivamente se utilizó. Es eh, uno de los grandes problemas que tiene es que se, eh, se autodestruye. Se cambió por el eh, polietileno, ya... Eh, también el polietileno está desterrado por su problema de inestabilidad. Están apareciendo otro tipo de adhesivos eh, compuestos por alcoholes polivinílicos o resinas acrílicas. Otro gran apartado son las técnicas japonesas. Se empiezan por los años 80 en los centros de restauración de museos de Inglaterra y Estados Unidos. En los años en 90, esto vamos a verlos. Eh, que el ICRON promueve cursos en Tokio en colaboración con el Instituto de Bienes Culturales de Tokio y ya más recientemente, en el 2012, en la propia eh, América Latina, no pues están los cursos internacionales, eh, los el CILPA, ¿no? organizados eh, en México en colaboración por el, eh, con el, el ICRON, el Instituto de eh, Antropología eh, de México, y también por el eh, de Bienes Culturales de Tokio. Otro tema será la restauración sobre el libro antiguo. Hemos de recordar, como ya Barbieri nos hablaba de que el libro es un objeto polivalente, de que tenemos que tener en cuenta esto que ahora eh, denominamos la arqueología del libro. Ya aparece pues, la mínima eh, intervención y bueno dos personas destacadas, pues es eh, Christopher Clashon y, Clason y eh, una figura conocida para, para todos los de habla hispana, pues eh, Arsenio Sánchez, que está en la Biblioteca Nacional. Aquí vamos a encontrarnos con un conflicto entre lo estético, lo histórico y lo funcional. Tintas metal metaloácidas, tintas utilizadas ya eh, desde el siglo XIV principalmente, con un elemento que es el hierro que con el tiempo se oxida y al final llega a corromper el papel. El Instituto neorlandés, eh, eh, pues a finales de los años, o a mediados de los años 90, a, Tenía, bueno, es Nebel quien va a darnos, va a hablar del fitato de calcio, que intenta neutralizar los efectos nocivos de estas eh, partículas. Actualmente, pues también se empiezan a desarrollar también otros métodos para neutralizarlos, eh, lo que es la acidez del papel y para consolidarlo. Eh, y eh, tienen gran futuro en este campo lo que llamaríamos las nanopartículas. Las nanopartículas eh, son proyectos muy recientes. En el campo del papel están aplicados en, en todos los campos de la restauración. En el campo de papel se está trabajando bastante en ello. Ya hay, eh, eh, es decir, un producto, el nanoristone, pero bueno, pues es un producto que es verdad, es eficaz, pero todavía tiene un elevado coste. En restauración... Desde hace pues, pues unos años, unos decenios, se está también ensayando las limpiezas con geles, limpiezas que eh, en el campo pictórico eh, son muy conocidas. Y limpiezas eh, y Richard, bueno, también con enzimas, y Richard Wolver eh, introduce a este tipo de, de tratamientos de, de limpieza del papel el control de pH y de la conductividad, es decir, el agua, ¿no? El agua, eh, a, eh, con, controlando estos dos, dos aspectos, eh, puede hacer limpiezas de una forma muy positiva. En la lucha de los agentes biológicos, pues en la lucha de los agentes biológicos tenemos una, una figura conocida eh, por, yo creo que por la mayoría de todos nosotros, que es Nieves Valentín. Eh, y ahí ella eh, sobre todo propone la eh, anosia con gases inertes y ahora eh, pues también eh, la extracción de extractos naturales. Y en esta línea esto, pues, eh, se están haciendo, en esta línea se, se están trabajando en distintos países. Eh, con la idea de no estar utilizando. Eh, productos eh, eliminar ¿no? la, bueno, la utilización de productos químicos, tanto eh, por, eh, es decir, los efectos que a largo plazo puede tener sobre la propia documentación, como también eh, por eh, los efectos nocivos para la salud humana. Yo aquí hace unos días, eh, bueno, pues eh, me, me comunicaba con Henry Antonio Vilchez de la Universidad Católica de San Pablo de Arequipa, de Perú, y pues él me hablaba que él está haciendo estudios ¿no? de investigación en esta línea, ¿no? en la utilización de eh, productos eh, orgánicos eh, provenientes eh, pues de plantas, tanto a nivel como también para lavado de los documentos. Uno de los temas, de los grandes temas, es el de la conservación preventiva. La conservación preventiva hay una figura que destaca desde luego sobre todas las demás es eh, el, actualmente el que está llevando todos los planes de conservación preventiva de ICROM de Guilhem. Hay, hay diversos programas eh, muy interesantes, dan eh, mucho material para poder trabajar eh, desde las distintas instituciones y desde los distintos países. Hablaríamos también de la implantación de planes de emergencias, de planes nacionales y desde luego pues ahora también eh, a nivel de conflictos armados. Yo quiero cerrar este capítulo enseñándoles unas imágenes. Eh, están realizadas por, Claria, eh, por Claudia Martínez Ordóñez. Claudia Martínez Ordóñez, eh, bueno, eh, hace dos años eh, participó en el Congreso de... Eh, el, de la Asociación de, de Historiadores en Hispánica del Pabel, La asociación eh, a ella le dio uno de los dos premios que da en cada uno de sus congresos por la eh, labor que está haciendo en la difusión de la conservación de las eh, colecciones eh, en su país, en, en Guatemala, no y especialmente pues eh, está poniendo de relieve y sensibilizando ante toda la problemática que está teniendo la documentación en unos climas pues eh, subtropicales ¿no? y, y en países con, con escasos recursos. Antes de, de hablar de la restauración de los documentos gráficos, yo voy a ponerles un, un vídeo, eh, un breve vídeo, en el que se va a resumir lo que es una reintegradora y cómo se trabaja con ella. Bien, aquí están viendo eh, estos documentos que están viendo eh, son unos de los que eh, en las diapositivas les voy a explicar eh, el proceso de restauración que se ha seguido. Son libros del siglo XIV, están viendo cómo están muy afectados eh, sobre todo por la humedad y eh, por eh, la degradación producida por hongos y bacterias. El papel prácticamente está destruido. Eh, pues antes de empezar, eh, iniciar el protocolo está fotografiar la obra, estamos desmontándola, estamos viendo la estabilidad de las tintas, la limpieza, estamos tomando muestras del papel para ver eh, su composición y para después hacer lo que serían las pastas, ahí estamos haciendo las pastas papeleras para reintegrar ese papel. Aquí ven lo que se llama la pila eh, holandesa, que es la que va a prepararnos, va a batirnos esa pulpa y va a hacer eh, la pasta papelera. Estamos desatificando los papeles, eh, ven cómo preparamos el papel eh, y ahí tienen la pulpa. Recogemos este eh, el papel, el papel está puesto sobre un remay que es un, eh, en un tejido sintético, que va a ser como decolador. Tenemos la reintegradora, fijamos nuestro papel, cubrimos todo de agua y estamos echando la pulpa que va a ser la que va a cubrir todas las partes eh, perdidas eh, del papel. ¿Cómo se construye una reintegradora mecánica? Una reintegradora mecánica está basada en lo que es eh, el procesos más primitivos de fabricación del papel. Eh, los papeles eh, recogían trapos, los llevaban al pudridero, el pudridero hace que los trapos, esos trapos se vayan desfibrando ¿eh? y aquí tienen, eh, estas son la, las pilas hidráulicas, es los sistemas, ¿eh? por medio de los cuales iban a bater esos trapos hasta producir la pulpa. Una hoja de papel, ven, es una gran tina, hay esta pulpa y hay lo que llamamos la hoja formadora. Meten esta hoja formadora, que es un marco de madera que tiene una rejilla. Tú la metes, cuando la levantas, ¿qué va a suceder? La pulpa queda como si fuera la escarcha de la, eh, la, escarcha de la mañana cuando nieva, y eh, queda, recubri eh, queda, queda blanquecina y queda una lámina y tú ahora lo que tienes que hacer es simplemente eh, ponerla sobre unos, unos, unas valletas, una especie de secantes y extraerles la, lo que, el sobrante de agua. Ahí lo ven, lo vamos, lo vamos a meter entre estas valletas, es decir, todo el proceso vendría a ser fabrico la hoja de papel y después me la voy llevando, metiendo entre estas valletas, la meto en prensa, y a continuación, para darle consistencia, lo que hay, bueno, la llevaban al, a, a secar la hoja de papel. Una vez que la hoja de papel secaba, la bajaban y la encolaban. Tenían unas grandes tinas donde lo que tenían era, pues, eh, la gelatina, ¿no? Eh, que son, eh, pues bien, pues, pues la piel de animal, etcétera, cocida y produce, eh, lo que conocemos como gelatina, se vuelve otra vez a prensar y se lleva a secar. Brevemente se hace así una hoja de papel. Posteriormente a este trabajo manual ya construyen una, una, una, una, una, una forma mayor que adquiere pues, pues este aspecto. ¿no? va Industrialmente se van haciendo una serie de máquinas que van permitiendo que eh, la elaboración del papel sea mucho más rápida. Aquí están viendo todo el proceso y pilas holandesas. Esta es la fabricación eh, moderna. Ven la hoja formadora, cómo pasa por unos rodillos calientes que lo va a secar. Eh, va a secar el papel y nos saca el papel. La reintegradora mecánica, en realidad, empieza los primeros eh, estudios y, y, y primera creación como tal es sobre los años 50 en, en Rusia. Este sería el primer modelo eh, que se estableció en, las, en, en la biblioteca de Leningrado. Hubo un segundo modelo, como ven, recuerden cómo se fabricaba el papel, pues aquí tendría la pila holandesa, donde se desfibran las, las fibras papeleras, hay todo un, un, un recipiente donde las tienen, aquí forman la hoja de papel, pasan unas prensas, unos rodillos secadores, etcétera. Simplemente eh, no me voy a detener, les paso unas imágenes de distintos modelos, pero básicamente es se forma la hoja, la se pone aquí la hoja, bueno, en realidad no se forma la hoja. Aquí se pone la hoja eh, sobre un, un tejido sintético de nylon, eh, la hoja con las zonas perdidas de pulpa. Eh, perdón, la hoja deteriorada con las zonas perdidas. Se pone aquí, se cubre todo de agua, se echa la pulpa y después se levanta este recipiente y lo único que hace es eh, salir el agua eh, bueno, eh, sale el agua con la pulpa por las zonas donde no hay papel y ahí nos queda, nos queda cubriendo las zonas de papel. Son distintos modelos. La idea eh, básica es la siguiente. Yo, so, bueno, en esta parte de la máquina, ¿no? que es un gran recipiente, pongo mi hoja de papel, que es lo que han visto que, que hemos hecho en el libro, una hoja de papel donde le faltan partes de papel, se cubre todo de agua. Le he hecho, eh, eh, tengo que hacer un cálculo de la cantidad de papel que hace y que le falta, le he hecho eh, esa cantidad, he hecho la pulpa que falta y eh, las, la, las eh, reintegradoras actuales lo que hacen es, tienen aspiran, chupan el agua y el agua va a salir por donde falta papel. El agua sale, pero ¿cómo? la hoja de papel está puesta en una, en un, sobre un tejido que hace de eh, colador ahí nos queda la pulpa voy a ponerles los casos dos casos prácticos uno de ellos es el caso de un libro aquí ven cómo estaba el libro ¿no? esto sí tengo que decir, hay, hay un Bastante debate, hay debate sobre si, eh, bueno, utilizar o utilizar la reintegradora mecánica. Yo personalmente creo que hay casos, este es uno de los casos clarísimos, en que si tú no haces eh, la reintegración de esas partes de papel que faltantes, con un sistema mecánico que te ayude a agilizar el proceso, utilizar las técnicas estrictamente manuales, como podría ser técnicas japonesas, es totalmente imposible. Aquí ven eh, cómo está, está desde luego destrozado por, eh, por, por los sinófagos y ven cómo se, se, se reincorpora, eh, la pulpa se introduce en las partes que faltan. Vean... Además, había un problema de acidez. Ven cómo... Ciertamente que uno de los problemas que nosotros tenemos en la reintegración es que se crea una pequeña pestaña, ¿no? Una, peste, una pequeña pestaña que va a tapar texto. Aquí, desde luego, con los años de experiencia, pues tú eh, lo que vas jugando es eh, con el, las fibras que tú vas a poner en esa, eh, para esa pulpa papelera. Si tú este utilizas, eh, por ejemplo, con un libro como este, que tiene pequeños agujeros y perforaciones, fibras, una pulpa de fibras, eh, como puede ser algodón y lino, que son fibras muy largas, te va a crear mucha pestaña. Entonces, eh, para eh, contrarrestarlo, pues utilizas eh, fibras eh, pues, más cortas, ¿no? Como, eh, pues, eh, pues eh, de, de un caldito de coníferas esto eh, tienes eh, este libro es eh, al final ¿no? Eh... Lo reencuaderné. La encuadernación estaba totalmente perdida, esta es una restauración hecha hace unos años, eh, y entonces en esta encuadernación lo que intenté, no, yo cuando encuaderno un libro, la verdad, este es uno de los casos en donde si tú no le pones un tipo de encuadernación ¿no? eh, sólida, desde luego el peso que tiene este libro, la encuadernación no lo protege. Y la finalidad de una encuadernación es proteger el libro. Entonces, hago una encuadernación de época y una encuadernación en la que hemos, le hacemos una decoración, un sistema decorativo eh, similar al que tenía. Aquí es verdad que hay algún hierro que no teníamos. Esta, esta, esta rueda no es, eh, es un poco posterior a la época del libro. En cambio, estos son los famosos hierrecitos saldinos. El, para el caso de, eh, de, este, de este otro ejemplo que les quise poner, para este caso, esto es, es de verdad, le, les tengo que confesar que, que, que los resultados fueron maravillosos. Esto, y digo maravillosos, este es un papel, era un papel italiano, un papel italiano magnífico, después ya les mostraré las filigranas pero estaba ciertamente en muy mal, muy mal estado. Es decir, estos libros, es decir, bueno, si quieres mantenerlo, que hay teorías, después igual en el debate podemos hablar de ello, hay las teorías de que no lo toco. Bien, ¿eh? y yo digo bien, si yo el libro no lo toco, desde luego eh, es todo menos un libro. Para mí, un libro, el, el documento gráfico, eh, eh, y en este formato muy concreto de libro, desde luego, si tú no eres capaz de acceder a su contenido, el libro deja de ser libro. Para eh, poder manipularlo, desde luego, hay que intervenir. Y ciertamente, en este, en este caso es uno de los de, bueno es uno de los tantos casos donde los efectos del lavado, ¿no? De la reintegración y de la presto eh, han dado unos resultados magníficos. Ahí ven en qué estado se encuentra. Eh, aquí hay, eh, hay la noxia. Cuando hablamos de anosia, eh, no hace falta tener grandes equipamientos. Yo voy a dar una receta así, ¿no? Es eh, una receta, una fórmula bastante familiar. puede ser Hay unos productos eh, que se utilizan... Eh, en, en la industria alimenticia, que es para extraer a, a, a los alimentos el oxígeno, se, unas bolsitas se pueden comprar y después estas son eh, unas bolsas de, que se utilizan también para hacer el vacío a, eh, pues, a, a productos alimenticios. Eh, estamos estudiando, esto es utilísimo, esto es, vamos a ver, es baratísimo, que son los famosos mi, microscópicos, los USB, ¿no?, eh, eh, se compran y vamos aquí en Europa los tenemos por, por 90 euros incluso menos no y nos permiten imágenes tan magníficas como estas estáis viendo cómo las fibras papeleras, además este tiene bueno este es, es un, unos hilos en azul que hay todas unas teorías, bueno entre los estudiosos del papel, no me detengo aquí vemos el estado de las tintas la pigmentación bacteriana y estos ya son eh, eh, estudios hechos eh, con el microscopio en donde estamos viendo el estado de, de degradación ¿no? de eh, las fibras de, de lino y hay algunas de algodón. Cogemos el libro y hacemos eh, el desmontaje y limpieza. Desde luego esta es de las eh, fases más delicadas. Yo me suelo ayudar, eh, voy eh, separando las hojas y tienes que ir metiendo una lámina. Por ejemplo, vas metiendo una lámina de milar te va a ayudar mucho. A veces el mirar si tiene algo... Eh, Puedes sustituirlo por un papel vegetal, consistente, etcétera Y aquí estoy eh, preparando la pulpa. ¿no? Eh, hago mi composición según el tipo, las características del papel, pues hago mi combinación de pulpa. Eh, tenemos una, esta es una pila holandesa, y una pila holandesa se empiezan a utilizar sobre el año 1700 y pico. Esto y es magnífica porque en realidad no corta las fibras, sino va poniendo en movimiento eh, eh, los linteres ¿no? eh, de, de algodón, de, de lino, etcétera Los pone en movimiento y se van desfibrando y tú acabas teniendo aquí una pasta como si fuera de tapioca. Y aquí veis, yo cojo el documento después de lavarlo, de desacidificarlo, etcétera de hacer el cálculo de la pulpa que le falta, esto... Eh, tengo aquí mi documento, lo he metido sobre, sobre eh, eh, pues una, una plataforma que tiene la máquina, que es, que es una rejilla, ¿no? Y el documento, a su vez, le hago caer una plancha para que no se me mueva, es esta, que también es una rejilla, lo cubro todo de agua y echo la pulpa. Y aquí lo veis, está todo cubierto de agua con la pulpa, y yo voy a extraer el agua, succiono el agua, y el agua me va a salir por donde no hay papel. Y aquí se me queda la pulpa, mirad, por ahí se me queda la pulpa, porque el soporte, el, el, el remay sobre el que tengo el papel, me actúa como de rejilla. Y ahora lo que tengo que hacer es ir secándolo. Y en este caso, en algunas hojas que tenían poca consistencia, lo que les estoy adhiriendo es, con gelatina, una lámina de eh, un tisú que se llama Nao. Y aquí veis, voy doblando yo los documentos, mirar ¿no?, cómo he rellenado las partes que me faltaban de papel. Este es un estudio de las filigranas, y además es muy curioso porque después del de estudiar filigrana lo comparas con otros eh, esto, eh, catálogos, etcétera, de filigranas. Gracias, María Dolores, por tu bonita conferencia. Me ha alargado. No, no, no, Nos están muy contentos de escucharte. Vamos a ir al segmento de preguntas. Diana Salazar sí. en YouTube nos dice. Hay procedimientos que he escuchado y que actualmente se utilizan. Quisiera saber tu opinión sobre el uso de gasolina blanca, naftalina como insecticida. A ver, eh, yo te, te tengo que decir, no soy, no soy eh, especialista, ¿no? Aquí, aquí te diría que la gran especialista es Nieves Valentín. ¿eh? Y, ah, hombre, eh, claro... Lo, lo mejor, pues, mejor la nosia ¿no? Uh -huh. Esto... Todo depende en, en qué zonas estéis, eh, cuál sea la problemática, cuáles sean los recursos que tengáis, esto... Porque además me imagino que esto que tú me estás diciendo está funcionando para documentación atacada eh, por bibliófagos, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, desde luego lo primero, lo primero, lo primero y además eh, te voy a decir una cosa, os voy a decir una cosa, vamos a ver, a mí me ha pasado, a, hay gente que te llega, eh, que te trae un libro como el que habéis visto, eh, de Roberto Belarmino, eh, que además ahí ya, bueno, hicimos un tratamiento, eh, pero... No estaban en activo, ¿no? Los silófagos, en donde te lo traen y vienen espantados eh, con el libro y, y tú lo examinas, lo ves y dices, bueno, aquí estos señores han estado hace 200, 300 años, pero ahora mmm, lo que hay es unos residuos. Si yo al señor que me trae el libro, que me dice que lo meta en la autoclave y no sé qué historias, ¿no? Le digo, mire, ¿no? lo que no pasa nada, pues, pues, pues no te cree. Así que yo le cojo el libro, lo primero que hago es limpiarlo, limpiarlo, ¿no? sobre todo con el tema de este deshilófago, limpiarlo y esto se lo doy. Además le di, no le cobro nada. Marché encantado. <risa> A mí es una cuestión de conciencia. Le dije, bien. Hay también un tratamiento, eh, yo no, no lo he utilizado, pero por ejemplo con Arsenio eh, de la Biblioteca Nacional lo he que es el congelarlos. Si tú los envuelves, eh, pero tienen que ser, eh, pues, eh, decir, eh, los grandes arcones de, de congeladores, no, los envuelves en un, en un eh, perfectamente, los aíslas, no, para que, eh, pues el hielo no les afecte. Desde luego, también es eficaz. Eh, después, ahí tienes que irse sacarlos, ir secándolos poco a poco, no, eh, no, no, brutalmente. Buenísimo. Sí. Ahora Alejandra González nos pregunta, para ¿Sí? conservar el material, ¿qué es lo más recomendable? Ya que ahora el material de algunos libros no es papel corriente, algunos libros de niños tienen material diferente. A ver, para conservar el material, ¿pero te refieres eh, como cajas conservadoras o...? Para conservar los libros. ¿Qué es lo que es recomendable? Para conservar los libros, ¿no? Sí. Mira, vamos a ver, primero yo te diría, claro, de qué época son y cuál es la problemática. Si tú tienes no, unos libros de 1800 y pico eh, con un papel de muy mala calidad tú ahí tienes un problema, que es el problema de la acidez del papel. Yo generalmente, claro, muestra vuestra realidad, a nosotros un libro de 1800 y pico, 1900 y pocos, son libros modernos. Cuando alguien me trae un papel con un grado muy alto de, de, de acidez, es decir, lo que le recomiendo es... Claro, pensar en un tratamiento de desmontar el libro y hacer un, un tratamiento de desatificación manual me parece, me parece una barbaridad por el coste que tiene. Entonces, también suelo decirles, vamos a ver, este libro no, no se va a morir en breve, va a tener unos años, esto vamos a esperar a que salgan unos tratamientos eh, pues gaseosos, etcétera, que sean eficaces y de bajo costo. En algunos casos, por ejemplo, que yo no he desmontado libros, pero de una forma muy puntual, he tratado todo con Bookkeeper. El coste es muy elevado. Entonces, si tú me dices, tengo una gran biblioteca con toda esta problemática, lo primero te diría, mira a ver las condiciones medioambientales en que están, eh, la temperatura, la humedad, etcétera, son factores que a esos efectos eh, de la acidez intrínseca del papel la, la va a potenciar. Intenta mirar las condiciones medioambientales, neutralízalo. Y otra cosa que es muy sencilla es decir, limpia esos libros, extraerles lo que es eh, la suciedad, límpialos. Y eh, en la zona, eh, en la biblioteca en donde estés, pues eh, airealo, ¿eh? Eh, para que no haya condensaciones, humedad, etcétera. De vez en cuando, mirad, un libro, un libro, eh, eh, un libro, claro, un libro de vez en cuando necesita que lo cojamos, que lo abramos, que lo... <risa> El problema es que, claro... No sé, cuando tienes grandes y grandes bibliotecas. Y después, pues también en el caso de documentos, pues intentar, pues por ejemplo, que lo que son la, las carpetas, las, las cajas donde los metáis, sea eh, esto, de unos materiales eh, que no tengan acidez. Yo también os, os voy a decir un tema, ¿eh? Eh, observar, a ver, todo, yo hablo desde España, no sé lo que os pasa a vosotros, a veces eh, uno tiene unos materiales, por ejemplo, una caja para, para, para a mí yo he tenido, ¿no? he restaurado libros, grandes cantonales, he restaurado, y a veces no puedes reutilizar pues determinadas... Eh, bueno, partes, ¿no? Eh, que tienen grandes dimensiones, pues, bueno, igual pueden ser la piel de unas cubiertas que está destrozada. Y ahí tú lo metes en una caja. Desde luego yo cuando tengo que, que meterlo en una caja, claro, todo depende qué documento tenga, porque ciertamente hay cajas eh, que están compuestas de alfa celulosa o pues están un ojo de la cara. Vamos a ver. Eh, y está, está, que no tienes medios económicos y vas a meter... Todo, todos tus documentos tienes que valorar ¿no? eh, de, en, en, en un material que es carísimo. Por ejemplo, ese material sí es muy idóneo para lo que serían grabados, fotografías, etcétera Pero para grandes volúmenes y volúmenes de legajos. Es que a, vez, a veces una biblioteca, si tú entiendes tus libros, pues, pues es un kilómetro, un, un kilómetro de documentos. No sé, tendréis que mirar, ¿no? Sí. Pero sí, que, que sean cajas de conservación, etcétera. Pero también una caja es una caja sí. y no es la caja para guardar un grabado de durero. Bueno, <risa> no, no sé si lo entendemos. Sí, gracias. Si restaurar un libro antiguo provoca alergia? <risa> hombre, si le tienes alerta te la provoca <risa> Bueno, perdóname, perdóname ah, Mira, hay un dicho, hombre, a ver, eh, casos de dermatitis, etcétera, se han dado alguna vez Yo llevo muchos años, yo en, en Oviedo, en el monasterio, sé que a mí me han el crono Había tenido un problema de dermatitis, eh, bueno, dermatológico, etcétera Pero desde luego, mira que llevo años, ante nadie más he sabido a ver, eh, causa alergia si tú tienes alergia, ¿no? Sí, a ver, eh, normalmente eh, documentación, por ejemplo, ese libro de Sibor 14 que os enseñé, vamos, tiene hongos y lo que vosotros queráis, eh, bien activo, ¿eh? Porque además es un sitio muy húmedo, entonces conviene que cuando tú eh, le haces la limpieza, eh, Primero, busca, si no tienes una cámara adecuada, eh, bueno, yo en las fotos puse que la hacemos ahí, al, abierto, ¿no? Olimpiando, hombre, no se hace así, pero como te están grabando, pues eh, búscate o tienes un, un, un espacio adecuado, ¿no? O, eh, o, o una cámara de extracción, pero si, si no, pues, pues una mesa, buscas una, un espacio que está aislado, te aíslas, ponte una mascarilla y unos guantes. Normalmente vamos, es, es verdaderamente raro, ¿no? Pero hombre, si lo de mascarilla y guantes utilizarlo y si el área tienda limpia, después coges, te pones una mezcla limpia la mesa, esto funciona muy bien, alcohol alcohol con agua al 70%. Perfecto. Vamos con otra pregunta de Pamela González que nos la hace en Youtube. Dice, ¿en estos tiempos se fumiga o sanitiza? ¿Qué acciones debo tomar para el no deterioro de los documentos debido a estas fumigaciones? Esto es por los documentos que están en las oficinas. Eh, en, en, en, eh, ¿Se fumiga o se...? Sanitiza. Sanitiza. Eh, el término no lo conozco. ¿Qué? Pero vamos, a mí yo me imagino, me, me imagino, ¿no?, que todo depende del volumen de documentación que tengas. Perfecto. ¿Eh? Por ejemplo, todavía, en la actualidad, yo te, te, te, os tengo que confesar, vamos a ver, eh, es, ese es un tema un poco, personalmente, no, no me toca tratar tema, temas de este tipo. ¿eh? Yo restauro, me dedico, no... No me dedico a, a crear planes de, de prevención, de no, eh, yo lo que hago es restaurar, restaurar, rest, bueno, eh, es decir, actuar sobre obras ya, en, bueno, hasta ahora un taller de restauración te traían obras en muy mal estado. Ahora yo en la fundación tenemos un archivo, entonces eh, ahí sí estamos diseñando planes ¿no? de conservación, prevención, no, no tenemos la situación de tener que, que fumigar, sí sé ¿no? que hay empresas dedicadas a eso. Entonces, yo creo que lo mejor eh, en estos casos es, eh, bueno, a, a nivel de empresas, ver eh, qué os ofrecen y... En grandes volúmenes, vamos aconsejarte sería tonto porque no es un trabajo que hago. Okay. Ese es un tema, ese es un tema, os digo, quien es amabilísima y es la persona que más sabe, ¿eh? es Nieves Valentín. El Perfecto. correo lo podéis encontrar porque además no hay... ¿Para qué voy a hablaros de lo que no...? Ya, ya dije, yo no lo sé todo. Bueno, Soledad Montalvo pregunta... ¿cuáles son los peores y mejores condiciones para preservar, preservar los libros antiguos? Mira, yo te diría, aquí, aquí vamos a ver, hay una sabiduría que no, yo no la llamo popular, porque a veces lo de popular nos suena muy mal, hay una sabiduría sapiencial, ¿no? que es, fíjate, en, eh, o hablé, ya eh, utilizaban en la construcción de, de las bibliotecas, ya en el siglo XVI, la, la temas como dónde teníamos que orientar la biblioteca. Y desgraciadamente eh, eh, es, esos, eh, esa sabiduría la hemos perdido. Yo, yo, yo he visto, y ahora estamos volviendo, eh, a eh, magníficos arquitectos montar bibliotecas, archivos, eh, con todos unos sistemas artificiales de control de humedad, temperatura, eh, costosísimos, que después ahora… Eh, con el tiempo, cuando económicamente estamos en un periodo como este eh, de recesión económica, no hay dinero para sostener todo ese montaje que hemos hecho. Y a lo que estamos volviendo es a buscar las condiciones, eh, las condiciones medioambientales más idóneas. Entonces, te diría, vamos a ver, ¿eh? no hay un ideal. Primeramente, ¿dónde estás y en qué condiciones estás? Y ahora que digo, ¿dónde estás en qué condiciones estás? Me viene a la mente otro tema. Cuando tienes que dejar documentación para exposiciones, ¿eh? pues no hasta hace mucho teníamos mmm, temperatura tal, humedad tal, bueno, ¿no? eh, estándares. Y entonces, oye, era el préstamo y exigíamos tal temperatura y tal humedad. Y resulta que yo, que yo soy de, de una zona de España eh, que es del norte, hay mucha humedad. Igual he tenido toda mi documentación en unos niveles de humedad del 70%. ¿eh? Por ciento. La presto y estoy pidiendo que me la pongan al 45%. Es una barbaridad. Es decir, mi libro, mi documento, ha vivido en buenas condiciones, estaba, ah, diríamos, hecho, por, por decirlo entre comillas, a unas condiciones climáticas eh, determinadas. Tener cuidado no variarlas, lo que hay que intentar. Por idea. Eh, eh, es decir, que no haya condiciones extremas de humedad eh, y temperatura juntas. Es decir, yo puedo tener eh, una humedad que te puede dar a 80, si no hay excesiva temperatura, eh, esto, una temperatura que no supere pues, eh, los 22 grados, etcétera. No, no va a haber problema, no sé, no, se, no, no. Lo, lo, los hongos necesitan dos, dos factores, humedad y temperatura. Entonces, que no que no haya esas condiciones extremas y otra cosa, que en un, en un periodo corto de tiempo, no y día, no haya grandes frustraciones. Por ejemplo, que no pase, voy a voy a deciros, ¿no?, de 5 de, de grados, ¿no?, ...a 25. Eso, ¿no? en, en un espacio de 12 horas, es una brutalidad. La sensatez. Tú, tú mira eh, tus libros, mira las condiciones que tienes... ...y después, si por ejemplo tienes unas condiciones que vas a ver... Eh, ...yo me acuerdo en, en Barcelona, en el archivo que, de, del monasterio... ...pues yo me di cuenta que pasaba la conducción de, de la calefacción... Por, por, por el suelo, no, por debajo, por el suelo. Entonces qué hacía que en el invierno la, la temperatura, eh, la temperatura era superior al verano y, y estando en Barcelona clima mediterráneo, solución, hombre, pues apagar la calefacción, por ejemplo, no. Uh -huh. otro tema que me dices, oye, que por el verano resulta que me aumenta la temperatura. Bueno, mira, a ver, si tú en las primeras horas puedes crear una ventilación que te cree, que te cree corriente. No hay, voy a dar, u, u, unas, eh, es decir, mira, tiene que ser de, de, de 16, 16, 18 grados la temperatura. Todo, si, si te, hombre, si, imagínate que te encuentras en Alaska, ¿qué me vas a hacer? ¿Poner una calefacción a tus documentos? No. Hay algo que se llama el sentido común. Sí, es que a veces, os digo, os lo confieso, ¿eh? cada que nos llenan eh, la, la cabeza de, de tantas de, de tantas teorías y esto sentido común. Mira tu documento, sabes que hay unas condiciones estándar, ¿no? Intenta ajustarte a ellas y, y, y búscalo de una forma, cuanto más natural, mejor. Gracias, María Dolores. Muy feliz de haber... Perdón. Me, me, os voy a hacer... Mira, os voy a hacer una... Eh, eh, sí, perdona, eh, Marisol, una cuña. Mira, cua, de novita, yo cuando entré en el monasterio, eh, pues llevábamos un año, una cosa así, y eh, la verdad, en una época en que había muchas vocaciones, esto dijo la abadesa: Ah, eh, quiero que que todas las, las jóvenes, las más jóvenes, eh, aprendáis a cocinar. Entonces hicimos un ciclo, bueno, íbamos, ¿no? Pues quincenalmente nos tocaba el turno de estar en la cocina y, y tenía una, eh, íbamos allá tomábamos nuestros apuntes, que si tantas lentejas, tanta cebolla, lo que vosotros queráis. Y era una cosa. ¿no? Entonces, todo dependía quién, quién quién de nosotras fuera, ¿no? Que había eh, una monja eh, que era, bueno, la eh, organista es un genio, ¿no? Como organista, pero iba allá y tomaba y decía, bueno, eh, eh, bueno, os pongo el che, cuatro cebollas. Claro, eh, lo de cuatro cebollas es que, veréis. Todo depende de cómo fueran las cebollas, porque vas al mercado y un día las cebollas son así y otro día son así. O la otra, o me acuerdo otra que pero la filósofa decía, sal, bueno... No sé, bueno, ¿y cuántas? Y se desesperaba. Dime cuántas. Digo, hija, pues depende, porque el agua se, se te reducirá, se no sé qué. Pruebas y más o menos, <ríe> prueba y ya sabrás. <ríe> bueno, perdonar, ¿eh? <ríe> o, o con Vicente Viñas. Vicente Viñas, eh, para los restauradores españoles, ha sido, bueno, en realidad, quien, quien, quien ha formado... Eh, ha creado, ¿no? Lo que es la restauración del documento gráfico en España, es el iniciador, y el de lleva el nombre de él, ¿no? Esto, eh, bueno, cuando él tenía que preparar un adhesivo y le preguntaban, ¿qué cantidad? El 2% o el 5% decía, eh, bueno, lo medía con el dedo. Tocaba y, eh, Bueno, eso mismo hace, si veis a, a, a Crespo, a Luis Crespo, a, a, haciendo la eh, preparándote el almidón, pues dice, coge con la brocha, deja caer unas gotas, y según la caída te dice, ¿está o no está? Uh -huh. Entonces, bueno, ya está. Gracias María Dolores por compartir con nosotros tus experiencias y tus anécdotas. Muy feliz de compartir contigo y de escucharte. Eh, también les damos las gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo el día de hoy, y los esperamos mañana, en nuestro tercer día de la semana. Mañana tendremos eh, profesionales de Ecuador y de México que estarán compartiendo con nosotros. Así que pues, gracias María Dolores y les deseamos un feliz día a todos. Muchas, Saludos. Muchas gracias. Hoy.